¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a mostrar un mazo de movimiento que trae a la vida... A Silver Surfer Muchachos cuando Silver Surfer salió en su pase de temporada Marcó su propio metajuego En ese entonces estaban reinando mucho los mazos Que estaban llevando justamente cartas pequeñas y de coste 3 Con las cuales sinergiaban con Silver Surfer Y en el turno final generalmente tenía una explosión demasiado brutal Ya que Silver Surfer en ese entonces daba más 3 de bosteo a todas las cartas de coste 3 e inclusive con Mr. Negative tenía todavía un potencial mucho mayor ya que Silver Surfer se le invertía en los stats siendo una carta con coste de energía, con 3 de poder cuando justamente se utilizaba con Mr. Negative y pues los efectos que podía hacer al final del turno este Silver Surfer eran mucho más explosivos todavía. El counter más conocido que tenía Silver Surfer en ese entonces era Cosmo Donde digamos que si tú le sabías jugar bien con el Cosmo Al último turno podías dejar que ese Silver Surfer no haga nada Y simplemente podías ganar la partida Y habían otros counters también pero que en ese entonces no eran muy populares todavía Incluso Leech agarró mucha popularidad a raíz justamente De que se estaban masificando mucho los mazos de Silver Surfer Pero al menos de mi parte siendo yo un jugador de Silver Surfer No encontraba muchos mazos que tuviesen Leech Y la otra carta que era bastante buena como counter también Bien, pero que no rentaba tanto jugarla por sus stats era sandman sandman en ese entonces era una carta de coste 4 con 1 de poder y era un poquito difícil o un poco incómodo jugarla pues en turno 4 turno 5 era un buen counter pero lamentablemente sus stats hacía de que no rente tanto jugarla pero bueno durante casi dos meses silver surfer se estuvo divirtiendo fiesta por aquí fiesta por allá dando más 3 de bosteo a todas las cartas de coste 3 hasta que llegaron los nerfs y a donde apuntaron con los nerfs los desarrolladores fueron a dos cosas específicamente Una fue a la habilidad de Silver Surfer Ya no daba más 3 de bosteo sino ahora solamente daba más 2 de poder de bosteo Y lo siguiente era su poder, su poder pasó de 0 a 2 de poder Lo cual hacía que ya no era tan rentable o no, se, no fuese tan rentable digamos la sinergia con Mister Negative Entonces ¿Qué pasó a raíz de esto? Silver Surfer ya se dejó de utilizar, comenzaron a salir otros mazos De ahí comenzó a hacerse más grande Thanos también con lo roto que estaba en ese entonces y también estaban mazos como Shuri, habían otro, otras variantes por ahí de cera que salieron, habían otros mazos por ahí también que se estaban tratando de utilizar de movimiento, pero con este tiempo y con estos nerfs que han habido últimamente han habido más cambios, han habido más variaciones en el metajuego y ahora les voy a traer justamente este masito que están viendo acá que está trayendo de vuelta Silver Surfer y tiene una combinación con algunos elementos disruptivos, algunos elementos también principalmente de movimiento que hace que justamente Silver Surfer pueda volver a la vida en este metajuego. Juego que existe actualmente. Y por qué este mazo es tan bueno en estos momentos es porque es un buen counter contra el mazo de Shuri, que es un mazo que está dominando el metajuego. Y en un momento, muchachos, voy a comenzar a explicar carta por carta del mazo, y ahí ustedes irán entendiendo por qué este mazo de acá puede conterar también muy bien a Shuri. Y muchachos, todo lo que yo he narrado sobre Silver Surfer en estos momentos es algo que muchos de ustedes seguramente ya saben. Pero también hay nuevos jugadores que no conocían esta historia de Silver Surfer y todo lo que se ha pasado durante los meses cuando no estaba nerfeado. Y y ahora que ya se encuentra nerfeado. Y así se va a entender mejor de por qué el video dice justamente que Silver Surfer ha sido resucitado. Y ahora sí muchachos vamos a comenzar a explicar justamente el funcionamiento de cada carta de este mazo. Y comenzando por Iron Fist, que es una carta de coste 1 con 2 de poder, que tiene excelentes stats. Es una carta que es núcleo en mazo de movimiento. Y como ustedes ya conocen, su habilidad de revelarse hace de que la carta que haya jugado después de Iron Fist se va a mover justamente a la izquierda. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Gracias a la habilidad de Iron hay cartas que van a sinergiar de forma directa y otras también de forma indirecta. En este caso, las cartas que sinergian de forma directa vendría a ser Dagger, Vulture, más que todo esas cartas de forma directa, y las cartas de forma indirecta vendrían a ser Craven, Spider-Man, Morales y también incluso podemos incluir a Tormenta porque Tormenta te deja sellada una ubicación y de repente para el lado derecho tú puedes poner Iron Fist más una carta que quieras mover a la izquierda y con eso tienes la ubicación digamos de Tormenta ocupada por alguna carta adicional y hay ubicaciones que te pueden llegar a beneficiar bastante si cuentas justamente con Iron Fist como por ejemplo el Santo Santorum el Dominio de la Muerte, son ubicaciones donde esas cartas no se pueden jugar exactamente ahí, entonces tú al moverlas a ese lado pues simplemente el efecto de esas ubicaciones No se activa y esas cartas se quedan ahí Y puedes ganar mucha ventaja por hacer eso Y ahora tenemos a Dagger Dagger es una carta que hace muy poco la bostearon Antes tenía uno de poder Ahora tiene dos de poder Esta es una carta bastante especial y muy buena la verdad Y muy poco explorada también Es una carta de movimiento clave Y lo que va a pasar es que cada vez que Dagger Se mueva a una ubicación Donde hayan, si hay cartas enemigas En esa ubicación se va a bostear con más dos de poder Por cada carta que se encuentre ahí Tú la puedes mover a Dagger varias veces gracias a Iron Fist o gracias también a Cloak o al mismo Doctor Strange. Ahí tienes varias posibilidades para mover a Dagger, lo cual va a hacer de que Dagger de repente a donde se mueva y donde hayan cartas enemigas se va a estar bosteando bastante. Luego tenemos la siguiente carta de movimiento de la vieja escuela que vendría a ser Craven. Esta carta es lo opuesto a Dagger, pero incluso su habilidad es un poquito más amplia todavía. Porque acá no solamente tiene que ver con cartas enemigas, sino también con cartas amigas que se muevan a a la ubicación donde se encuentra Craven en ese momento Si Craven por ejemplo se encuentra en la ubicación izquierda Está solito por ejemplo ahí Y de pronto se moviesen cuatro cartas Del oponente hacia el lado izquierdo Y tres cartas tuyas hacia el lado izquierdo Pues Craven se va a bostear bastante O sea por cada una de esas cartas Se va a bostear más dos de poder Entonces estaría bosteando en total más 6 de poder en tu lado de la ubicación Y del lado del oponente estaría bociéndose más 8 más O sea, más 14 de poder Más los 2 de poder que tiene Kraven Pues vendría a ser un 2.16 en ese momento hay otras maneras también de poder sacarle provecho a Craven de repente con Cloud también lo puedes mover a Kraven y luego puedes mover otras cartas más ahí también en su ubicación para que Kraven se siga bosteando un poquito más y así le puedes sacar un poquito más de provecho a Kraven generalmente a Kraven lo vas a querer jugar en ubicaciones donde no hay ninguna carta para que puedas tratar de aprovechar cuando se muevan algunas cartas a esa ubicación Luego tenemos a Cloud que esta carta tiene unos stats increíbles de por sí nada más, coste 2 de energía 4 de poder, pero ¿qué es lo que hace para que tenga tanto poder y tan poco Coste de energía, es porque justamente También el efecto que tiene Clock puede beneficiar al oponente de alguna manera no siempre es depende cuando lances a clock a veces a clock por ejemplo si tú lo lanzas en turno 2 y el oponente no ha tenido ninguna carta que haya jugado y de repente ni, ni haga diferencia que mueva alguna carta que tenga ahí pues digamos que te vas a quedar prácticamente con los stats de clock generalmente clock a veces no lo vas a jugar en turno 2 sino puedes jugarlo en un turno un poquito más avanzado para mover algunas cartas puede ser que tengas un bull tour por ejemplo en turno 3 y en turno 4 decides utilizar recién a clock y de repente ya tenías a dagger también en el digamos en la partida, en el campo y lo que va a suceder es que para turno 4 cuando lances cloak, ¿no? en turno 5 se van a poder mover las cartas y ahí puedes mover a dagger, a vultor y poder tener algunos bosteos adicionales, cloak la verdad es bastante bueno, es una carta muy interesante, muy bonita puedes jugar, ahí tienes muchas posibilidades gracias a esta carta, pero sobre todo activa los movimientos que muchas veces se necesita para que te puedas liberar de un poco de espacio también y poder seguir poniendo otras cartas para seguir haciendo eh, algún algunas sinergias o algunas cosas más O sea no solamente el movimiento puede servir Para bostear algunas cartas sino también para liberar Espacio también de otras ubicaciones lo cual hace que Clock pueda resultar muy interesante Y muy eh, oportuno digamos En diferentes situaciones y aquí tenemos una De mis cartas favoritas esta carta Es bastante fuerte sobre todo en la época De Silver Surfer cuando no estaba nerfeado Era una carta que yo jugué bastante Estamos hablando de Brut una carta Muy peculiar coste 3 De energía 2 de poder parece unos stats bajísimos pero tiene un gran efecto efecto que es justamente que salen los Brutlins que son 12 hijos de Brut, pero eh, justamente con los mismos stats, ¿no? 3 de energía, 2 de poder, pero estos últimos no tienen eh, justamente habilidad alguna, lo cual hace lo hace muy bueno con Silver Surfer para que los pueda bostear o también con Patriot para que los pueda bostear también, o sea puede funcionar en diferentes mazos incluso con Cerebro 2 también funcionan los Brutes muy interesante la verdad, tiene para, para muchos masitos el Brut, la verdad para poder dar y que te ocupan ubicaciones también rápidamente, por ejemplo hay, algo, hay algunas ubicaciones que te exigen que tengas eh, la mayor cantidad de cartas para poder ganar también ahí como por ejemplo Mojo World, ¿no? o que también este, puedas llenar más rápido la balsa, el Brut tiene muy muchos buenos usos dependiendo justamente la, las ubicaciones el modo de juego también pero acá con este mazo el brut está bastante bien incluso brut puede sinergiar muy bien con tormenta puede ser un gran complemento puedes lanzar a tormenta en turno 3 y para turno 4 lanzas a brut en esa misma ubicación donde está tormenta y el oponente va a ver más difícil poder ganar esa ubicación porque luego tú con silver surfer puedes dar bosteo justamente su ubicación y puedes tener más 8 de poder adicional aparte de lo que ya tienes ahí Así que Brut aquí te va a sumar bastante justamente en la estrategia de este mazo. Luego vamos a continuar con Silver Surfer. Que esta es la carta justamente protagonista del video. Es una carta que ha venido nuevamente a la vida. Es una carta que ya estaba olvidada ya un poquito. Ya la habían dejado por atrás con los nerfeos que habían habido. Pero ahora nuevamente regresa. Y eso que ni siquiera estamos eh, haciendo, poniéndole cartas que, la, que haga que pueda... Tirar doble de repente Este doble bosteo o doble activación De su habilidad de Silver Surfer No hay Womb por ejemplo acá No hay Absorbing Man por ejemplo acá Y aún así Silver Surfer aquí en este mazo Tan solo activando una vez su Digamos su habilidad ya de por sí es bastante bueno hay algunas ubicaciones por ejemplo como el bar siniestro o como Londres siniestro que te pueden sacar más Silver Surfer y puedes bocear mucho más a las cartas de coste 3 que se encuentran acá que como verás hay varias cartas de coste 3, tenemos prácticamente un poquito más de la mitad del mazo creo que son 7 cartas en total ahorita que se encuentran con coste 3 que van a ser beneficiadas definitivamente con Silver Surfer, pero digamos que esta carta de acá es la carta justamente que va a hacer que este mazo tenga la razón de ser. Y la forma de jugar eficiente a Silver Surfer muchachos va a ser siempre jugándolo en el último turno o en el turno final para que así tú tengas la mayor cantidad de cartas de coste 3 donde puedas bostearla justamente con Silver Surfer y puedas tratar de ganar justamente las ubicaciones donde tienes esas cartas. Y ahora tenemos a Tormenta muchachos que es una gran carta counter para algunos mazos sobre todo para mazos de Yuri que están dominando bastante en el metajuego. Ahora se los voy a explicar. A ver, ¿qué hace Tormenta acá? Justamente inunda una ubicación y el siguiente turno la sella y su ubicación con la inundación entonces qué pasa acá, Tormenta va a tener un va a tener complemento con varias cartas y como les decía hasta Iron Fist puede complementar indirectamente también con Tormenta pero hay algunas cartas que van a ser muy muy importantes acá con Tormenta para que puedas tratar de asegurar el ganar justamente esa ubicación donde está Tormenta, puedes utilizar los Brutes como ya había comentado y eh, digamos la más, eh, la mejor de todas, la mejor sinergia que puede tener Tormenta es con Jaggernaut, Jaggernaut pones a Tormenta y pones a Jaggernaut y sobre todo si tú tienes la prioridad La tienes 100% segura de que esa ubicación Al menos las cartas que vayan a jugar En ese turno cuando juegas cuando jugaste Juggernaut pues simplemente Las va a patear a otro lado no Las va a trasladar a otras ubicaciones de manera aleatoria Y esa ubicación te, vas a, te la vas a quedar Prácticamente con Tormenta y Juggernaut Ahí y de luego con los bosteos de Silver Surfer Va a ser bien difícil que te puedan ganar esa ubicación Prácticamente la tienes asegurada para Ganarla, o sea ya tienes una ubicación Ganada ahí con, esa, con ese combo Y tienes que preocuparte solamente en ganar otra ubicación de las dos que quedan ahí inclusive hay casos por ejemplo donde jugaste Dagger en otra ubicación y luego a Tormenta la juegas en otra ubicación y el oponente pone alguna carta en esa ubicación para querer ganarte la ubicación con Tormenta antes de que se selle la ubicación y tú en ese turno juegas después de Tormenta juegas a Doctor Strange y puedes llevar a Dagger por ejemplo si es que se da el caso así llevas a Dagger a esa ubicación y Dagger se puede llegar a bostear con la cantidad de cartas que haya puesto el oponente en esa ubicación también o sea son combos muy bonitos que se pueden hacer esto va a depender de qué tanto estés jugando con el mazo e irás descubriendo todas las sinergias que puedes tener entre estas cartas aquí, y ahora aquí paso a explicar el por qué tormenta justamente vendría a ser un buen counter de Shuri, Shuri tiene turno 3 y turno 4 débiles generalmente, Porque turno 3 te puede lanzar armor, cosmo en el en algunos casos te puede lanzar cero con titania, pero generalmente eso es entre turno 1 y turno 2, en turno 3 es cosmo o armor y en turno 4 es la misma Shuri que es un coste 4 por 2 de poder lo cual es un turno bastante débil para que el siguiente turno, que es el turno 5 sea mucho más explosivo, ¿no? Duplicándole el poder a alguna unidad. En este caso, eh, ¿qué pasa? Tú lanzas a tormenta en turno 3, donde justamente tiene un turno débil Shuri, y luego en turno 4 tú puedes poner alguna carta, ni siquiera una carta tan alta, y probablemente ahí va a jugar también Shuri en ese turno, y como es un 2 de poder, no debería preocuparte tanto de que pueda, digamos, este ganarte la ubicación inundada justamente que tienes con tormenta. Si quieres, le tiras también un Jaggernaut, o si quieres, también haces alguna combinación por ahí con iron fist o el doctor strange como les estaba comentando ¿no? o con los mismos brutes y con eso te va a ser más que suficiente para poder ganar o asegurar mejor dicho la ubicación con tormenta y luego preocuparte en ganar alguna de las otras dos ubicaciones que eh, justamente tiene que jugar shuri y ahora vamos a pasar a comentar al doctor strange esta carta de coste 3 de energía por 3 de poder es una carta que tiene stats increíbles y es una carta clave también del mazo de movimiento lo que hace doctor strange básicamente es que donde tú lo vayas a jugar te va a jalar justamente la carta que tenga el más alto poder Si es una carta de todas las que tengas Ahí el más alto poder de las Otras dos ubicaciones donde no esté Doctor Strange La va a jalar justamente al lugar donde está Doctor Strange Pero qué pasa si tienes Si varias cartas tienen justamente El poder más alto, de repente hay varias cartas Que tienen 9 de poder, ¿no? que son digamos El poder más alto que tienes entre todas ellas Pues va a jalar todas ellas a la ubicación justamente Del Doctor Strange, en eso tienes que tener mucho Cuidado porque puede pasar que te puedas Sin querer queriendo puedas llenar toda tu ubicación Y como les decía Doctor Strange también tiene bastantes combos tanto directos como indirectos ¿no? uno de los indirectos también es que el Doctor Strange al mover una carta pues está activando también que el Spider-Man Morales se pueda jugar por coste 1 el siguiente turno y aquí tú tienes que tener cuidado de algo... Si estás jugando con el Doctor Strange... Que acá tienes algunas cartas... Que tienen 4 de poder como Cloak... Y Polaris que tiene 5 de poder... Mucho más alto de las, del poder que tienen las demás cartas que tienes acá... Sobre todo Vulture... Tú lo que quieres es generalmente con Doctor Strange... Sinergiar con Vulture... Pero qué va a suceder si el turno 2 lanzaste Cloak... El turno 3 lanzaste Vulture... En otra ubicación... no Y eh, Doctor Strange lo lanzaste en otro lugar... Y de repente va a terminar trasladando Cloak... En lugar de trasladar a Vulture... Que es lo que tú no quieres... La única la forma de poder corregir esto Es que tú lances al Doctor Strange En el, la misma ubicación donde se encuentra Cloak Para que así reconozca que la carta Con mayor poder en ese momento va a ser Vulture Que se encuentra en otra ubicación Y Vulture justamente va a viajar a la ubicación del Doctor Strange Y se va a poder bostear sin problema Pero ten mucho cuidado porque esas cosas a veces Suelen pasar también Luego tenemos una de las cartas disruptivas más lindas Para mí viejo, que este vendría a ser Juggernaut, Juggernaut también es una carta que tiene Excelentes stats, coste 3 de energía 3 de poder, pero es que hace un cosas increíbles Jaggernaut viejo a veces me da unas partidas muy épicas Jaggernaut porque justamente en la ubicación donde tú necesitas ganar o quieres asegurar prácticamente que no haya ninguna carta ahí es donde vas a poner a Jaggernaut en ese en ese turno generalmente en el turno final se juega Jaggernaut de manera eficiente o también otra forma de jugarlo de manera eficiente también es con tormenta no lanzas a tormenta luego lanzas a Jaggernaut y todas las cartas que haya puesto el oponente ahí las mueves a otro lugar inclusive si tienes la torre fizz creo que le dicen así la torre que cuando mueves cartas ahí también se destruyen esas cartas, pues ahí también Jagger no te puede ayudar, no de repente terminas moviendo cartas a ese lugar y se terminan destruyendo alguna de ellas, entonces Jagger no acá puede darte unas cosas muy buenas o como también podría mover alguna carta al bar sin nombre ¿no? alguna carta enemiga la mueve al bar sin nombre o lo puede mover al Jotunheim también ¿no? para que, se, para que comiencen a, a tener este bosteo negativo se podría decir, entonces no tiene muchos usos dependiendo generalmente de las circunstancias en las que tú te encuentres las ubicaciones que hayan salido puede sacarle mucho más provecho al Now. incluso en el trono espacial también, a veces no se juega nada hasta el turno final y tú aprovechas en poner now ahí y terminas asegurando también esa ubicación para ti, o sea, hay muchos aplicativos que tiene Jaggerna acá inclusive Jagano también sinergia digamos gracias a, a que está moviendo otras cartas, puede sinergiar también por ahí con Kraven, ¿no? porque la, una carta enemiga que tú muevas es su ubicación donde se encuentra Kraven, hace que Kraven también se pueda abocer con más 2 de poder y eso también está bastante genial y ahora tenemos a Vulture, que esta es una cartita que tiene unos stats muy bonitos también, 3 de energía, 3 de poder y está hecha para mazos de movimiento, esta carta generalmente va a sinergiar bastante con el Doctor Strange y su mecánica son bastante simples en realidad, no esta cartita cada vez que se mueve de ubicación se va a bostear con más 5 de poder, que no, que de verdad es bastante, ¿eh? o sea pasa a ser un 3.8, luego pasa a ser un 3.13, o sea los stats que puede llegar a tener son bastante buenos si es que se mueve frecuentemente, así que trata siempre de ver la forma en cómo lo mueves, acuérdate que tienes a Doctor Strange para mover a Vulture tienes a Cloak también para mover a Vulture acá, no y tienes por ahí digamos alguna ubicación que te pueda ayudar también a mover a Vulture, creo que hay un altar espacial creo que se le dice que mueve las cartas de coste 3, 4 que también por ahí eh, Vulture se puede mover y puede también agarrar un poco más de bosteo, inclusive si el oponente sin querer queriendo te usa Magneto también te puede mover el Vulture y también te da más 5 más de bosteo, así que hay varias formas digamos de poder mover al Vulture ahí, sí, y esta es una carta como te digo bastante sencilla pero que eh, puede dar mucho mucho temor al oponente y puedes tratar de ganar alguna ubicación tan solamente con el, la presencia de vultura ahí después de haberse movido un parcito de veces y ahora nos vamos con la siguiente carta disruptiva que vendría a ser polaris tiene excelentes stats 3 de energía 5 de poder y su habilidad también es bastante sencilla lo que hace es arrastrar una carta a la ubicación donde se encuentra polaris no una carta enemiga en este caso que tenga coste 1 o 2 de energía no de manera aleatoria esto si sí no lo vas a poder controlar entonces qué va a pasar a veces tú puedes jalar alguna carta de repente que no quieras no de repente lanzas jalas a un sunspot en ese lugar y termina más bien arruinando tu estrategia así que siempre polaris a veces puede jugar a tu favor o, tu, o en contra tuya la habilidad justamente que tiene si le quieres sacar partido por ejemplo la habilidad de polaris lo puedes utilizar en el trono espacial eh, justamente en el turno 3 porque generalmente el oponente no juega nada en el turno 3 en el trono espacial tú puedes jugar polaris ahí y le puedes de repente mover alguna carta carta ¿no? de repente un armor o de repente una carta que tenga un stat más bajito un queen jet de repente por ahí se los mueves al trono espacial también y esa ubicación prácticamente ya la tienes ganada y también en la misma ubicación de mojo war imagínate esta situación donde el enemigo tiene cuatro cartas en el mojo war, tú también tienes cuatro cartas en el mojo war y ¿qué va a pasar? de repente una de esas cartas es un coste 1 coste 2 del enemigo y lo que va a pasar es que tú puedes jugar a polaris en el turno final y polaris puede mover una de esas cartas haciendo que el mojo war, el oponente tenga tres cartas y tú tengas cuatro y de por sí esa ubicación ya la ganaste también así que acá muchachos Polaris tiene bastantes usos buenos que tú le puedes dar pero tienes que ir descubriéndolo conforme también vayas jugando las partidas, Acá en los gameplays que le voy a enseñar seguramente van a ver por ahí también algunas jugaditas con Polaris, y ahora finalmente ha llegado esta última carta de la cual vamos a hablar, que esta carta me trae un poquito de nostalgia porque estamos hablando de la primera carta que salió en la temporada oficial de Marvel Snap estamos hablando de la temporada de simbiontes que fue donde yo conocí este jueguito lo comencé a jugar mucho más estamos hablando justamente de Spider-Man morales esta cartita de acá es una carta muy especial muy interesante que cuando salió en la temporada justamente de simbiontes que fue ya en octubre del, del año pasado del 2022 esta cartita eh, la gente que tenía más colección lo utilizaba en sus mazos de movimiento era muy interesante la verdad era muy potente solamente que como muchos de nosotros estábamos comenzando recién a jugar la verdad no teníamos colección suficiente para poder hacerla brillar esta cartita pero de todas maneras era una carta con unos stats bastante interesantes en su momento y que se podía jugar incluso en algunos mazos que no tenían que ver nada con movimiento. Pero esta carta de por sí está hecho para mazos que tengan que ser de movimiento o híbrido tal vez de movimiento. Que tenga al menos alguna carta que se pueda mover para que esta carta pueda justamente bajar su coste a uno nada más de energía. ¿Qué pasa? Tú tienes alguna carta que se mueve. En este caso tienes varias cartas que justamente te cumplen la sinergia de movimiento. Y con, si tú tienes a Spider-Man Morales en la mano. Pues para el siguiente turno el Morales justamente va a costar 1 energía. En lugar de estar costando 4 energía. Pero acuérdate que tienes que lanzarlo en el siguiente turno. Porque si no lo lanzas y no moviste ninguna carta nuevamente. Pues simplemente su energía va a regresar nuevamente a coste 4. Y así tienes que volver después a mover alguna otra carta. Para que se pueda volver a activar su efecto. Así que debes tener mucho cuidado cu cuando quieres activar el efecto de Spider-Man Morales para poder lanzarlo de manera eficiente en el siguiente turno con otras cartas más. Y bien muchachos, ya se explicaron todas las cartitas, se terminó la teoría y ahora sí comenzamos con la práctica en los Gameplays. Eh, ¿Qué es lo que haría acá? Primero creo que no jugaría esto. Va a dar igual, ¿no? El Iron Fist debería ser en turno 2 para poder este, mamarlo ese Vulture ahí, ¿eh? Estoy pensando ahorita. Porque tirarlo a Craive. Pierdo la oportunidad. Bueno, tengo el Doctor Strange también, ¿no? Vamos no, a dejarlo ahí. Estaba pensando que de repente podía... Uy, oh, la Torre Oscor Entonces esto acá. que ese es otro Galactus, me parece. O puede ser un Thanos también, ¿eh? Thanos o Galactus. Gran central. Vamos a poner esto acá. Ya. Hasta que acá el problema... Ah, Mr. Negative, ya me lo va a pasar el pendejo este. Está bien, perro. Está bien. Está bien, perro. Sí, no está, no, no está no. Desde que salió Mr. Negative ya, ya sabía Pero sí, es verdad Sería que revisar primero las cartitas Tienes toda razón mm, ¿Qué puede ser acá? Mejor jugar Craven Va a salir el Gran Central Se va a activar pronto, ¿no? Sí. Claro, estoy pensando acá si ¿sí voy a hacer esto mejor ¿Cómo está? ¿Quién ha dado rey? Paul muchas gracias por el rey que dicen Muchas gracias, eh, muy buenas noches con todos ¿Cómo están esos champoilers? Bienvenido, viejo ¿Por qué lanza Dan Warlock ahí, viejo? Qué locura ¿Por qué hace eso, man? ¿Podría tirar esto acá? ¿Esto lo puedo dejar aquí? Supongo y tengo el último turno para tratar de ganarle, ¿sí o no? De repente funcione. ¿eh? Vamos a ver ya. Ah, claro, llegué a completar. Claro, claro, claro. Todo está bien. ¡Ay, ya! Esto está perfecto. Esto está perfecto. No hay nada más perfecto que esto. No hay nada más perfecto que esto, muchacho. El problema es que no tengo muchas cartas para bostear, ¿no? Pues igual tendré que hacer esto, supongo. Ah, pues que tengo un... Ah, pero tengo que tener cuidado porque es que el Jagger no lo puede botar a la izquierda y ahí sí me juego todo. ¿Va a depender? Eh, no, no, no, no. Ojalá que no pase nada más. Supongo que será ahí esto ahorita. Ya pues. Pasa uno, pasa lo otro. Igual tenemos que tratar de asegurar el, la, la de acá, ¿verdad? Tienes razón. Orden. Vamos a ver qué va a hacer. Puso todo ahí. Ya... Se va para un lado. ¡Ah, perfecto! Puso todos los huevos en la misma canasta, viejo. ¡Let's go, perro! Así se hace, now Eres un grande perro. Eres un grande perro. ¡Oh! ¡No! ¡Casi, viejo! ¡Vamos, esa victoria, viejo! ¡Toma, perro! Yo, yo también no tenía nada. Me puse a jugar nada más y ahora ya tengo más cositas. Eh, es más... Tú te quejas y te acaba de salir tan... Tú tienes Thanos y Galactus todavía, ¿no? Tú tienes a los dos y te estás quejando que no tienes carta decente. Tú te estás burlando de los demás, creo, eh. ¿De ¿Verdad, no? Ahora que yo me acuerdo. Claro, yo no tengo claro, viejo. ¿Qué tal? ¿Qué cartas tienes tú de serie 5, Yuhan? Pues la vez pasada no estabas diciendo, sí, estoy feliz, me acaba de salir Thanos o Galactus, creo, te acaba de salir un cofre. Tú dijiste eso, yo recuerdo Tiene los tres Big Bats, viejo, ¿eh? Y Ya, puedo hacer esto acá Yo tengo esa tour de serie 5, dice Mira, él él está ahorita subida, viejo, está hecho un lío Porque tiene los tres Big Bats y no tiene lo demás Pero en rango de colección 1300, dice yo ya quisiera haber tenido eso ya. Um. Estar... No tener nada más que solamente los Big Bats. Y estaría feliz de todas maneras. Um. ¿Cómo estás, Sibold? O sea, tú lo único que te falta nomás es que subas tu nivel de colección. O sea, no necesitas más. Tienes una suerte tan grande que solamente necesitas eso. Nada más, subir tu nivel de colección y que te van haciendo las demás cartas. Lo demás ya lo tienes ya. O sea, lo más difícil ya lo tienes. Lo más fácil es solamente subir nivel de colección. Es lo, es lo único que puedes hacer. ¡Ah, madre! ¿verdad? ¿Qué hago acá ahora? Vamos a ver esto, sí. Wong. Ya. Prefiero llevarlo esto por acá. Esto acá. Hmm. Puedo dejar el no para después todavía si quiero. No sé si lo va a aprovechar bondes desde ahorita o todavía requiere turno 5 y turno 6. Hasta donde puede venir con ese juego del mazo de tan idea que no necesita mucho, dice. Johan por eso te digo, tú tienes lo... Tú, tú estás que, que haces drama de lo... Tú has hecho lo más difícil Lo has conseguido ahorita ¿eh? Para cualquier cuenta Tu cuenta es una cuenta súper privilegiada Ahorita tienes de todo viejo Solamente lo único que te falta Es subir de nivel de colección Nada más mm. Ya como quisiera poder replicar Dos veces el, el efecto de Juggernavon Ya pero se No tampoco este Polaris no lo va a separar No Magneto sí si lo Pero Polaris no Ya espérate Esto acá yo tengo que estar ganando ahorita las dos ubicaciones Este Esto ponerlo así Al menos movemos el Zabu, ¿verdad? Ok Bien, no aprovechó Menos mal que todavía no está aprovechando, Qué bueno Va a tirar shang probablemente Ya, yeah, ahí se mama Kraven Kraven se mama, ¿verdad? Ya yeah. ¡No! Magic eso me molesta un poco Porque no sé si va a ir hasta Dejaría esto así nada más Ah, pero espérate Acá el problema es que él Puede jalar a un Monster O puede jalar a Vulture, ¿no? ¿Va a jalar solamente una sola carta? ¿O va a, jala, o va a jalar dos cartas? ¿Va a jalar Vulture y Monster? ¿O solamente va a jalar Vulture o Monster, muchachos? ¿eh? Ya en el top estamos día ¿eh? Todo arriba, viejo ¿Qué hacemos acá, eh? En tu experiencia, si sí, porque si me jala los dos me... Si jala los dos me va. No voy a poder este. Romperle el combo en el siguiente. En el turno 7. ¿o? o sea, si está confirmado que jala los dos no va a poder jugar nada acá. Ojalá que no gane prioridad nada más Elon. Vamos nomás caballero No, no, no me No me gusta hacer esa jugada ahorita aún. Bien Ok, cera Ya Entonces, ¿seguimos siendo prioridad? Perfecto, sí Él hace snap Acá Se tira prioridad Ya, acá este Doctor Strange Ah, no, no, no no es Doctor Strange Acá viene a ser Pero espérate ¿Qué cartas tengo yo de 3? De, de coste 3 Solamente Vulture. Asmat Ya yeah. A ver entonces Lo otro que puedo hacer acá Sería Doctor Strange De repente en lugar de Silver Es que no tengo muchas cartas De coste 3 acá O en realidad no, no es tan necesario Porque si hago solamente Silver Surfer acá Si hago Silver acá Voy a tener los bosteos Que va a perder justamente Con lo que va a hacer con Asmat sí o no Voy a ganar la derecha Y la izquierda sí, La izquierda me parece Que sin problemas La, la ganaría porque tengo Jagger y Silver, ¿no? Voy a tirarle snap acá. A ver. Nos estamos jugando ocho cubos ahorita, ¿eh? Ya, una vez cuando, cuando a ti te responden con un snap después que te has hecho tu snap, ya, a ver. Se ha ido por el medio, eso está bueno. Está perfecto ahí. Mira, y encima el Craven se mama más todavía. Silver Surfer sale. Le hace bosteo a ellos Sale, ok volve, iba a ganar ahí el medio mmm, da que los, ay, Por favor Por favor Por favor No lo hagas Bien Bien viejo Esta victoria estuvo buena viejo. Ay, ay, ay Absorbing man viejo Oye, pero iba a ser unos bosteos increíbles Y le hemos ganado mm. A ver Apocalipsis? Tienes carte. Bueno, Dagger igual se puede bostear un poco acá, ¿sí o no? Ya vamos a tratar de ir manejando los movimientos de más. Ok. Vamos a poner esto por acá entonces. Storm está bueno con Doctor Strange incluso, creo. Bien, qué bueno, viejo, que pasó eso. Buen bosteo ahí. Morbius. Ya. Yeah. Pues nunca va a jugar nada ahí, así que aquí hay ventaja. Se puede jugar esto acá. Yo creo que se puede jugar Brut. Los Brutes se juegan a la derecha. Y de ahí podemos jugar Doctor Strange para, para orientar a Dagger a otro lado de repente. Lady Sif. Ya, no creo que me juegue nada fuera del otro mundo acá, ¿no? Es más, yo te diría... Es que él puede jugarme algo igual. No, no, no, no, no me la puedo jugar. Brut nomás acá. Ya, está bien entonces. Oye, él tiene una carta mía ahí, viejo. Ok, Swarms. Ya no le queda mucho espacio para jugar Swarms. Y Dagger. Ah, claro. El Daily le dio las cartas, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Este, este, este juego está muy bonito acá. Si hace esto acá, sí. A ver, espérate. O es que mejor esto de acá, sí Lo retrocedemos y luego le tiramos a Doctor Strange acá Yo creo que acá el menos uno va a ser más poderoso con el... Con el Vulture al medio Ya Ok, Mog terminando todo Ya, lo bueno es que ah, Vamos a ver qué tanto mueve él Vamos a ver si mueve o no mueve sus cartas acá Estamos en turno final Correcto Ya, esto se puede ir acá Esto se puede ir acá Espérate un ratito Puedo sabotearme yo mismo acá la partida, ¿eh? Solamente acá esto sí, nomás creo. Yo creo que ahí podría ser. Ahí le estamos moviendo bastante, a Vulture. El problema es pelearse contra Morbius acá. Eso es lo que no me gusta. Pero va a ser suficiente el bosteo que se va a hacer, ¿no? no. Bien, bien. Ay, parece que fue una buena decisión. Vamos a ver, ¿eh? la miércoles! Parece que fue una buena decisión. ¡No! Ah no, pues espérate, aguante, eso sí salió bien Claro, Dagger si se va, claro Pues muchacho, todo calculado acá pues muchacho, todo calculadito Mira, más 20, 21 puntos De poderes a Dagger, viejo Y había así cuando uno planifica Desde el primer turno ya estaba todo planificado Desde que lancé esa Dagger y había planificado que esto iba a terminar Así, viejo, ya ve ¿Te falta aprender a pilotearlo? Pues sí, son horas Es como esto ahorita, yo también estoy aprendiendo a pilotear esto acá este masito, yo no soy mucho de jugar más en movimiento. Y estoy comenzando a jugar esto por, por el Silver Surfer para ver si lo puedo jugar más seguido. Ok, es más sotano, ¿verdad? Tanitos. Vamos, tanitos, a ver. Gracias, Bloodshock Candy, por el follow, bienvenido. Ya, ok, ahora sí, eso está mejor. Voy a poner esto acá y luego Vulture a la derecha, supongo. Power ahí. Sí, por Discord, mándalos si gustas. A ver... Eh, esto de acá, sí... Claro. Un Shang-Chi no lo podría poner al medio. Es que tenía que haber hecho... Sabes que acá la jugué estuvo mal. Tuve que haber hecho al medio Vulture y después al medio Doctor Strange. Y tenía un buen combo ahí. Ahora el problema es que si ahora sí estoy expuesto a un Shang-Chi, ¿verdad? ¡Ah, madre! Y esto puede ir acá nomás ahorita. De todas maneras, lo podría salvar de un Shang-Chi, eh. ¡Cazar! ¡Mira, mira! ¡Oye! Esa variante... ¡No! ¡No! ¡Verdad, viejo! ¿Cómo, me, ¿Cómo se me van esas vainas, oh? Verdad, se me fue eso de ahí. Terrible. Bueno, por algo pasan las cosas... Vamos a poner esto acá Espérate Esto así Ya, vamos a darle ahí Se la jaló a una gemita Está perfecto Debil Dino ¿Mm? No estuvo mal eso tampoco Ah, car ah turno final Turno final acá. ¿Pondrá alguna carta grande? Me da ganas de poner esto por acá. Y este man, ponerlo acá en todo caso. Depende mucho que. Depende mucho lo que. Puede ser que tenga. A ver qué cosa. Blue Marvel acá no le va a ganar. Pero sí quiero que le tire algo a la derecha y no al medio, ¿eh? De que se puede, se puede. Todo con fe, muchacho. Vamos. Ya, perfecto. Vamos, Jaggernaut. Por favor, haz tu mejor trabajo. ¡Toma! Bien, Jaggernaut. Dime, por favor, que la del medio no es lo suficientemente fuerte para que gane, please. Dime, por favor, Antman. Está mal, una carta bajita. Bien, viejo. Bien. Eres un grande, Jaggernaut. Eres un grande perro. Eres un grande perro. Ni con Embaku, viejo, al medio. Ni siquiera con Embaku pudo ganarle este mazo, viejo. El poderosísimo Embaku se quedó corto, viejo. Ante la grandeza, este mazo, viejo. ¡Toma! ¿Cómo está, Haicha? Let's go, baby. A ver, Thanos. ¿Tiene Thanos? Ok, tiene Thanos, el perro. Tiene Thanos este perro, viejo. A ver, acá. Vamos a jugarle esto por aquí. Al riesgo, vamos al riesgo, vamos al riesgo. Hoy no juega nada, man. Me preocupa eso, ¿eh? No juega nadita aún. E ok, yo voy ganando. Esto acá lo podemos quitar. Yo creo que mejor lo quitamos, ¿eh? Ya. Bien. Vamos a irnos con la mansión X con todo acá, ¿eh? Brut. Se robó mi carta el perro. Mejor, ya, ya, se, ya, se, ya se yendo un poquito la, la ubicación allá. Ya, bien, bien, bien. Eh, el problema es que él puede irse para el otro lado, ya. Está ¡Oh, perro! Perro, perro, perro. Espérate. No, pero mejor me gustaría dejar apocalipsis y Mejor pongo esto acá. Va, va, puede ser que lo convierta con la gema. No, miércoles se me pasó todo ahí. Oh. Ah, ya, ya, perfecto, perfecto. Pensaba que era eso de que destruía todas las cartas. Acá tiene para mover muchas cartas este man, ¿eh? Bien, movió la mejor, perfecto. Movió la mejor, perfecto. Pero igual, ala, no la lo, no lo ganamos. 2, 4, 6, 8, 16 llevo también. Sauron, si es que te gusta jugar Shuri, muy buena compra es. ya que nunca salió este... Ay, espérate. Querrá jugar al medio acá. Esta es una opción. Y acá, claro, acá puedo jugarlo ahí. ¿Ya? Puedo jugarlo ahí. Eh? Él tiene Thanos, ¿verdad? Tengo que estar preparado para Thanos. Si va a jugar Thanos, no me ganaría tampoco. Llega a 15 de poder. Se puede jugar a qué se puede ganar de repente. Eh? Bien. Magneto. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, no te no, no me troles. Bien, perro, así se hace perro Toma, perro, toma Uy, viejo, el juggernaut por fin funcionó bien, let's go O sea, es, esa, esa se parece al meme que tú dices Oye, ya salió el iPhone 10. ahora sí voy a poder comprarme el iPhone 3, creo o algo así No, la misma vaina pasa con el europeo de series Ok, no, no ponemos nada acá y d 5 son Saturn y Mod, ¿no? Claro. Oye, el man... está qué huevos para hacer eso, Aunque si tuviese armor... Te Vamos a tirar esto acá. Que en realidad puede ser acá también. Para que se asuste. Igual... Claro, para que se asuste, pues. Que se le pare el pot un rato ahí. Es que será más difícil conseguirlas A los que no tenemos Todo el pool 3 dice El problema de que bajen esas cartas de 3 Es que será más difícil conseguirlas a los que no tenemos todo el pool 3 Sí, pero eventualmente lo vas a hacer O sea igual el, la obtención de cartas de serie 3 Es más rápido que obtener cartas de serie 4 Y serie 5 así que no hay nada de que quejarse ahí tampoco A ver Miércoles Acá, acá claro De ahí el siguiente turno Puedo hacer Iron Fist con Vulture Cosmito Gracias por ponerme sobre aviso Ya, esto puede ser acá Puedo tirarlo acá, sí Y así si se muere Iron Fist, se muere Iron Fist No importa Listo, sobrevivió Ay, a menos mal que no se va a morir No se muere, ¿no? Ay, ya no se murió Miércoles más a Shuri de nuevo, viejo Shuri Player, oh my god mm. Será ahí, ¿no? Él va a poner al medio, de hecho A menos que quiera poner Red School a la izquierda No, pues no, no, al medio va a poner ahí el otro mazo lo juego en un ratito. Creo que ya tengo varias plays, eh. Para poder este cambiar de mazo. Sí, sí, sí, sí. Tiene razón, tiene razón. Ya, al, ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué huevos, viejo! Va a jugar que. ¿Qué, ¿Qué va a jugar acá este? El. ¿El armor? Nimrod. Ah, no se le destruyó menos mal. Arnim sola va a jugar entonces. Hasta que tendría 20 de poder en cada lado, ¿no? Ya, tendría que jugar entonces el Jagger acá. Claro, eso no serviría aquí. Pues bueno, lanzaría esto acá. <ríe> a ver, ahí puede ser, ¿eh? Lo otro es que juegue Destroyer. Que también está totalmente válido que juegue Destroyer, ¿eh? pero me inclino a que puede ser Arnim Sol acá. A ver. ¡Ah! <risa> y es lo... Ay, ay, ay, qué bonito, viejo. Toma. Toma, perro, toma. Todo leído al perro, viejo. Todo leído al perro. <risa> Todo leído este perro, viejo. Y bien muchachos, lo que yo les puedo decir sobre este masito es que a mí me ha divertido bastante jugarlo Es un mazo competitivo, es un mazo que si sí da para que subas a rango 100 La verdad es un mazo increíble Sobre todo porque ya tiene varios counter con algunos mazos que son metajuego en estos momentos Que son tier 1 como en el caso del mazo de Shuri Es un mazo que puede llegar a dar muchas sorpresas Tiene un factor sorpresa importante y muy interesante también Generalmente en los turnos finales Como les decía, el hecho de poder sacarle partido con Tormento a una ubicación de por sí ya es una ventaja y que luego puedas tratar de enfocarte solamente en ganar otra ubicación más es bastante interesante el Silver Surfer ahora me gusta mucho poder volverlo usar, de verdad se, se siente un poco de nostalgia, eh, no por todo el tiempo que ha estado guardadito ahí en el armario del Silver Surfer y ahora ya sale con todo viejo, un poquito más fuerte ahí, espero que hayan disfrutado este video, si tienen cualquier duda o consulta ya saben ahí lo pueden hacer debajo de los comentarios muchachos y también estoy haciendo transmisiones de lunes a viernes por las noches en la plataforma morada, si gustan visitarme también pueden encontrar ahí, cualquier duda o consulta que tengan la pueden hacer también ahí y eh, estaremos yo y, lo, y los muchachos del chat ahí para poder responder tus dudas, así que ya sabes, te espero allí un abrazo para ti